Hola, hola, somos Pemilean Family Hoy vamos a jugar a... Move or Die Move or Die es un juego frenético Loquísimo Con montones de minijuegos Sálvese quien pueda Y como dice el título, o te mueves o mueres Así que tiene una barrita Que si paras de moverte, baja y mueres Y nos lo pasamos bomba Nos lo pasamos bomba, pues dejar. Jugar multi -jugador en línea Y bueno, nosotros jugamos local Partida en grupo Vamos a poner un jueguecito de 10 minutos Sin mutadores, mutadores no Y vamos a coger otro Bueno, pues aquí hay muchísimos jugadores Muchísimos este. Estamos jugando con nuestros Steam Controles Funciona muy bien y vamos allá. Vamos a seleccionar Motosierra. Eh, Saque al botín. Bomba araña, baloncesto. Barrera explosiva. Oh, bueno, vamos bueno. A ver. A ver. A Listo, Venga, vamos a ver esto Ahora toca ¿Qué toca? Bueno, el primero que nos sale Son explosiva, Vale, aquí es he poner un punto donde ¿qué va a explotar Y que lo va? Ayuda es que se. Bueno, no hemos podido ver mucho del juego Este, que este, sí. sí, sí, sí. coger... hay que moverse. verdad. Muy mucho. Hay que moverse mucho, mucho, mucho. Y gana el que más guardado mucho en ¿eh? té baloncesto, vamos a este, coge la pelota clase y métele la no? canasta Un clásico Y además hay que moverse Uy, ha pillado la pelota, ha pillado la pelota no. Uy, la ha quitado no, pero... uh. <risas> eh. Uy, se la ha escapado, se la ha escapado <risa> sí ha fallado bueno qué pasa estás nerviosa ay allá va canastón no no Uy, me más que además mi parte por muy poquito pero sí ¡Uy, oh, esto es Sierra una de mis favoritas ¡Me encanta que no hubiera hecho motosierra. Eh, es lo mejor! <risa> <Uf>. <risa> ¡Uno bueno. ¡Ay, que te pillo! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no, que me pillo. Y <risa> ¡Casi! Voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti. <ríe> no. ¿Cómo ha sido eso? Sí, ganas el pájaro loco, eh. Heavy bullets. Venga, vamos antes. No, no, Ah, me cago. Sí. <ríe> no, no. ¡Oh! <ríe> lleva la bala? ¡Andy! <ríe> Uy! <ríe> Ay, casi. Casi te pilla, Uy. amigo. Oh, qué pena, voy a un Bueno, radiación que está también. Aquí que no te pilla la radiación, además, muévete. Y eso pasa, sí. Bueno, también cuando uno muere, está ahí en modo fantasma y pueden molestar a los demás, porque lo ralentiza. Como estoy yo molestando ahí. Oh. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, que vaya a morir, que vaya a morir. Bueno. maldito. maldito, Bomba araña. Maldito player. De... Aquí hay que ir soltando... ¡Bomba! No. ¡Eso ya... loca! <risa> ¡Ah, no! ¡Me ha pillado! Uh, uh, uh, uh, uh. Oh. ¡Vaya, hombre! ¡Me sí. amarillo! ¡Esa era la mía. ¡Ahí! explosiva! ¡Ah, esto! ¡Ato esto... No. ella! No. Ya... no sé. Bueno, hay que aguantar, ya no te pilló un de esto puedes empujar a los demás también un poco bueno, esto ya de... Ahí, eh, empuja ahí de pillar ya el momento de cuando moverte uy uy uy uy uy uy uy no no no no me ha pillado bueno bueno ¡No! <risa> uy eso ha sido casi, ya casi. uy pobre otra vez venga Ay, este lo va a ganar más el player Player no sé qué, no sé cuánto. Y por lo mucho... <ríe> <ríe> Ay, qué loca! ¿Eh? ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Uno! <ríe> uh oh No, mi ping Uh oh ¡Oh, no, no, no! ¡No! <risa> Ay, está. ¡Oh, qué puñetero! Venga, suelo no me voy a decir eso. ¡Ah, oh, no, que se cae el suelo! En este. fin. Este va desapareciendo el suelo. Y hay que... Encima no I'm... se puede tocar lo rojo. Cuando tocamos lo rojo, es fin del mundo. Es el fin del mundo. Bueno, fin del universo. Uf. ¡Ah! ¡No! a punto de morir eso eso eso, eso que sea está... el botín venga otra vez otra vez bueno este en este caso ¡Yuuu! Sí. ¡Oh! Por los pelas he ganado. Por las pelas he ganado todo. Bueno, esto vamos a darlo otra vez. ¡Ah! ¡Oh! Me ha pillado. Bueno, aquí como acomoda hasta una especie de mina. Explota. Uff. Y a ver la zona más grande, ¿no? Oh, oh, oh, oh. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡No! <ríe> <ríe> Muy bien! ¡Qué bueno, yo... divino! Este ¡Ah! Es esto es de matar. ¡Qué <ríe> ¿Oh? <ríe> ¡No! ¡Ay! Mira, que lo voy a ralentizar. No Sí. Lo voy a ralentitar, no. sí. voy a ralentitar. ¡Ah, mira, sí! No ¡Ah, Sammy, I ¡Ay, Ganó. ¡Ay, no sé, todo esto sí. es un clasiquillo. ¿eh? ¡Eh! Se me ha colado ahí el tío. Eh. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡La ha colado! ¡No! ¡Pero bueno, ¿cómo no ha entrado eso? ¡Ah! Intenso, intenso, la no, no, Estamos muy ya. cerca lo de los Esto se pone más rápido. Esto es un mini truco. Uf. No. Os ralentizo. Ah. <risa> <risa> <risa> Empate, ¿no? Uy, estoy a punto de ganar. Se ha quedado Se ha Ah, este no, no. ya la. Esta es la idea de la de la. nada, solo Otra vez... mira, no, tío. Hay que acabar con Samuel, ¿no? Ahora te pille. Me va a pillar. No, ahí te pilla. No. No, oh, oh, oh, oh. uff. El siguiente sí te pilla. <risa> va a pillarlo todo. <risa> no. <risa> <¡Que te> pilla. <risa> equipo rosa era yo Tú, te doy vale, un pack poco a poco te van dando cosita. skins además tienes monedas que puedes ir comprando nuevos juegos nuevos skins también nuevos skins de todo bueno vamos y no ya sé. con esto pues a bueno, enseñarte juegos tan divertidos que nos encanta verdad jugarlos en la tele vale. con los mandos y pues nada hasta otra ocasión Siempre recordá jugando el Lino. ¿Vale? ¡Adiós!